Eh, ayer me pareció leer una entrevista suya en la que decía que se viene algo clave cuando se revele lo que todavía no se conoce a partir de la Junta Electoral, es decir, números, detalles, etcétera. Pero me pareció que dijo, algunos votos eran nulos y los dieron como válidos. ¿Eso es así? No, no, no, al revés. Algunos votos válidos los dieron como nulos. ¿Cuáles? A ver. Sí, nosotros que analizamos con los fiscales, que estábamos viendo que hubo confusión de algunos electores, obviamente, es un sistema nuevo, yo tengo algunas fotos, sí, que nos mandaban de algunas boletas donde habían votado lista completa. Sí. Me votaban a mí como candidato a intendente. También ponían la X en los candidatos a concejales, uh -huh. en el casillero. Y el presidente de mesa lo daba directamente como nulo el voto. O es un voto eso es barrio. gravísimo porque to sí, todo el por tiempo dijeron que exactamente él. si vos ponías eh, lista completa frente elegí, Esteban Ato. Y los concejales también. Por eso mañana cuando se empiecen a abrir las urnas uh -huh. vamos a ir viendo todos esos votos. ...han sido muchos casos como ese... ...también calculo que debe haber pasado con algunos votos de Cambio a Mendoza... quinto era si ponías el lista completa del Frente elegido ...y después el Claudia Internet. Córdoba por ejemplo... ...sí, sí, sí. eso hubiese sido ahí está bien... Ahí ...en anula. la lista del de intendente uh -huh. en ese caso que se anule... Claro. ...no en el concejal... No lo ...pero lo no sé vamos qué. a ver mañana... ...yo que creo que sí, al ser un sistema nuevo... Uh -huh. ...mucha gente tenía dudas, pueden haber cometido otros errores también... ...sobre, en vez de poner una X en la cara... ...algunos uh -huh. hacían un círculo en la cara del intendente... Uh -huh. ...esos votos también los anularon, entonces habían bueno, presidentes ese de mesa. está bien anulado, ¿no? cuando es un círculo? No, porque la intención del votante quizás es votar al intendente. No, es un círculo alrededor de la cara, no sobre la cara, sino pero, alrededor. Pero entiendo que hay que votar en el cuadrado blanco. Esa es la lógica, pero hay votantes que no votaron de esa forma. Lo que creo que lo que tenemos que hacer es uh -huh. capacitar mucho más y obviamente también las autoridades de mesas también hay que formarlas Hay presidentes de mesa que los telegramas les llegaron el día anterior. ...porque habían renunciado a las autoridades... ...entonces me parece que hay algunas cositas para ajustar... ...pero la verdad que yo estoy satisfecho y el resto de, del equipo también porque fue bueno, fue positivo, la boleta única ha sido positiva. ¿Y va a pedir que se los cuenten esos votos, que, por ejemplo, que tienen su cara no, sin, mañana sin vamos la... a No, mañana vamos a analizar porque cuando se abran las urnas queremos ver bien qué pasó para ver cómo podemos mejorar uh -huh. de cara a las elecciones generales, que son las elecciones importantes, las pero... que van a definir la cantidad de concejales que vamos a tener en el Consejo de okay, pero, pero si yo tengo 10 votos de Estebanato sí. y hay uno más que tiene Estebanato con un círculo alrededor de su cara, ¿usted va a pedir que le cuenten ese voto? En esta instancia, lo más seguro es que no, porque la verdad es que son las pasos pero obviamente que lo que vamos a hacer es capacitar a los vecinos para que sepan que hay que poner una tilde o una X en el casillero obviamente eh. que faltó un poco de capacitación, nosotros en Maipú hicimos, a ver capacitamos durante las ventinias distritales las reinas distritales fueron elegidas con boleta única uh -huh. pero nos dimos cuenta que faltó entonces si el gobierno provincial también nos acompaña con la formación va a haber una elección previa que va a ser la, van a ser las pasos provinciales creo que va a tomar mucho más cuerpo la educación del vecino entonces me parece que vamos a llegar bien al, al 3 de septiembre gente de su equipo nos dijo que sí. ustedes creen que hay gente que votó a Pinti para no votar a Majul, pero que hay mucha gente que votó a Pinti que después podría irse con Estebanato. ¿Usted realmente cree eso? Sí, muchos amigos me lo dijeron, que querían votar a Pinti por el solo hecho de porque estaban viendo la campaña que había hecho Majul. Sepan que la campaña de Majul no, no fue una campaña ya no una buena campaña, entonces a muchos maipusinos les molestaron algunas acciones que se fueron dando. Pero bueno, lo vamos a ver el 3 de septiembre, la verdad que no quiero hablar de no, mis oponentes. No, está bien, pero dice no fue una buena campaña y quiero saber por qué. Y porque pasaron algunas cosas y no quiero ir para atrás. Nosotros lo vimos, vimos uh -huh. todo lo que estuvo pasando. Pero usted dice que gente que votó a Pinti y ahora lo va a votar a este bonato. Sí, estoy convencido que va a pasar eso. Nosotros vamos a pasar el 55% el 3 de septiembre. ¿Y mañana? Porque también decían que mañana iban a pasar el 55%. No, mañana vamos a pasar el 50% bien. porque se van a recuperar muchos votos. El 3 de septiembre vamos a pasar el 55%. Ahora, más allá de esto de la campaña, me sorprende que haya gente que pase de un eh, posible intendente radical y recontra cornejista a un intendente peronista. ¿Por qué, ¿Por qué querrían bajar a Majul eso No, porque votos? había gente que sabía que era una interna y en una interna estaban votando una fuerza y en la general votan a otro. Eso ha pasado. Sí, no, claro, pero digo... Yo te puedo decir, en las elecciones del 2019 yo vi cómo pasaba con otras fuerzas. Pasa a nivel provincial también. Uh -huh. Son las pasos. Hay gente que lo entiende bien el proceso de las pasos, es una interna. Bien. Votan a un candidato y tratan de que lleguen a la general los mejores. Yo lo veo positivo. Eso. Y, y a usted por su perfil, ¿le conviene más ir contra un Pinti o contra un Majul? No, no, a nosotros nos votó casi el 50% de los votantes, uh -huh. así que la verdad, quien sea mi oponente, para mí, sea Majulo, sea Pinti, es lo mismo. Uh -huh. Nosotros llevamos nuestras propuestas y creo que los maipusinos dieron, a ver, nos dieron un espaldarazo y demostraron que están acompañando nuestra gestión, así uh -huh. que la verdad que estamos confiados. Sabemos cuál es nuestro objetivo y los paipucinos lo están acompañando. No, pero le pregunto porque, bueno, cada candidato es distinto. Y una de las últimas que le hago sobre los rivales, que usted no quiere hablar sobre los rivales. Lo dijo el doctor. No, porque me parece que es pero... lo más sano. A ver, eh, no es lo mismo un candidato que el otro, y se está hablando de esta marea joven y de que por ahí tienen más llegada a un tipo de elector y tienen otra vinculación tecnológica y tienen otro perfil incluso. Julián, ¿no Le, puede son... complicar que el rival sea de ese perfil más joven y No, y con porque otro, los dos, tanto Majul como Pinti, forman parte del mismo esquema, son cornejistas, son dirigentes que vienen del riñón de Cornejo uh -huh. y representan lo mismo. La verdad que. Yo lo que he notado en estos días, sí. hubo una elección muy importante en Mendoza uh -huh. donde perdió Cornejo, perdió el cornejismo y el tema que se ha tratado de instalar desde algunos medios de comunicación ha sido no la gran victoria de los seis intendentes del PJ uh -huh. más el intendente Escanio con su candidato, uh -huh. sino lo que trataron de mostrar es que, nada, que algunos dirigentes que perdieron en realidad están ganando. Hoy estamos hablando, me están hablando de un candidato que sacó el 14%. A mí me gustaría ver si en las elecciones de junio... sí, Hacen lo mismo con eh, el candidato peronista que, que pueda perder. Yo me gustaría ver esos mismos periodistas que escriban que un dirigente del peronismo que saque el 14% pongan tiene posibilidad de ganar las elecciones. Se uh -huh. ha sacado casi el 50%. Claro. La verdad que o que sumen directamente, hacen una sumatoria. Uh -huh. Te dicen, un candidato sacó 14, otro candidato sacó 4, el otro candidato sacó 10, listo, el frente quedó a 5 puntos. Sí, el frente, pero los votos no se trasladan directamente. Eso... Y bueno, pero algunos lo dan como un hecho, hacen esa suma. Uno más uno va a dar dos, no, en las elecciones no es así. Hay votantes que quizás van a votar bueno, otra fuerza. Eh, puede pasar, digamos, es más normal que se sumen los votos de un frente o no. Yo lo que digamos, creo... es, es más normal que los votos de 30 Costa vayan a este banato y no a otro lado. Yo lo que te digo es, ¿qué creo que va a pasar en septiembre, el 3 de septiembre? Mm. Que hay una fuerza, los libertarios van a crecer muchísimo. Muchos de esos votos que están en Cambia, en diferentes candidatos de Cambia, van a terminar sí. con los libertarios, seguro. Se van a ir a los libertarios. Se los digo, lo dejamos Ahora... firmado y después ustedes el 4 de septiembre pasen este video. Esa que se tiene una, a una fe. Sí. Hagamos una cosa, ya que se tiene tanta fe. Juguemos un segundo. Díganos el porcentaje que va a sacar este banato, el porcentaje que va a sacar Pinti y Claudia Córdoba es de los sí. libertarios. ¿no? Dale, ya que estamos. Bueno, 55 este banato, 55-56. Mire que atrás tengo tres escribanos de, de lujo, ¿eh? son muy malos. Sí, el que 55. pierde paga una cena en el lugar que elijan Perfecto. Agustina, elijan los Agustina va a pagar. Bueno, estamos <risa> entre 55 Estebanato. y 56 Estebanato. Perdón, ya que es 56, la noto 56. Bueno, claro. 56. 56 Estebanato. Pinti va a llegar al 20%, Bien. entre 19 y 20. O sea, admite que crece Pinti. Sí, sí, va a crecer un poco, va a crecer. Bien. Y Karina Córdoba yo creo Claudio. que va a estar bueno. pisando... Eh, Córdoba, de los libertarios, va a estar pisando los 14, el 14%. Bien, lo dejo anotado. Eh, me sorprende porque Cornejo, por ejemplo, vino acá y no se dio como ganador frente a De Demarqui o eh, Parisi o Carmona. Y en cambio yo a usted lo veo que ya se siente intendente por cuatro años más. Porque siento lo que está pasando en la calle, porque tengo relaciones con los vecinos uh -huh. y porque a diferencia de Cornejo, yo sí voy a ser gobernador y él no va, yo sí voy a ser intendente ¡Apa! nuevamente ¡Apa! y quizás quizá fue mi subconsciente, <risa> sí voy a ser intendente cuatro años más en Maipú y él no va a ser gobernador. Cornejo no va a ser gobernador. No, no, no los mendocinos no votan pasado. Los mendocinos no votan pasado. O sea, no lo van a votar a Cornejo. Yo lo que creo es que Cornejo hoy es un dirigente que no genera esperanza. Es un dirigente que, es más, vean ustedes sus acciones en la, desde que se lanzó como candidato recorriendo cada uno de los municipios a los que fue. La verdad que no fue a mostrar ideas, fue a atacar a los intendentes que estaban repitiendo siempre el mismo discurso. Por eso les digo, Cornejo atrasa. Lo vamos a ver en las elecciones, se van a dar cuenta. El mendocino vota futuro, vota la esperanza. Hoy Cornejo no lo genera eso. Eh, o sea que... Si lo generó en el 2015, hoy no lo está generando, hoy atrasa. Hoy ha caído la imagen de Cornejo. Sí, seguro, lo están viendo ustedes en las encuestas, lo vemos no. todo en las encuestas. Ahora, no da la sensación, las encuestas lo siguen dando como ganador, e incluso las encuestas siguen dando a Rodolfo Suárez, sí, digamos. Con, con un techo, con un techo que va bajando cada vez más. Está bien, puede ser. Ahora, las encuestas lo siguen dando como ganador, las encuestas lo siguen dando a Suárez como la persona con más imagen positiva de todo Mendoza, porque si el peronismo o toda la oposición sostiene... Que se cae la imagen de Cambia Mendoza, se cae la imagen de la gestión, crece el descontento social, que a veces nosotros también lo percibimos, más allá de que no lo podemos cuantificar, ¿por qué no es suficiente como para que eh, pierdan elecciones hasta hoy? Lo van a ver en las próximas elecciones. Uh -huh. El 24 de septiembre, el día de la Virgen de la Merced, vamos a tener un gobernador que no va a ser de Cambia Mendoza. ¿De quién va a ser? Bah, eso lo tenemos que analizar, tampoco puedo analizar todo Pero Para yo mí hay digo dos que opciones, no o es peronista o es de Marqui Si, si se da Pero esa bueno, premisa que usted hay, dice Hay que esperar a ver qué Yo sigo que pasa. creyendo que Cornejo es el, el favorito Porque veo bueno, encuestas Iglesias también fue favorito, Walter fue favorito, sí. Guillermo Antus fue favorito. Yo ¿verdad? creo que Cornejo va a pasar a, a formar parte de ese equipo de los gobernadores que, que no fueron. Que, que estuvieron cerca, pero... Finalmente que no los maldijo el guarismo que les decía que iban a ir y los terminó hundiendo. El mendocino vota futuro, vota esperanza. Acuérdense, se los digo ahora, después lo analizamos. El 4 de septiembre vemos los resultados de Maipú, el 25 de septiembre analizamos los resultados de la provincia. ¿Cree que va a ser la peor elección de cambio en Mendoza? Yo creo que viene bajando Cambia Mendoza. Si uno analiza cómo fue su elección en el 2015, la del 2019 y cómo viene ahora, vienen cayendo. Obviamente, que tratan de tergiversar la realidad? Cornejo en eso sabe manejarse, tratando de cambiar los números. Esta era una, una derrota estripitosa, lo que sufrió el domingo y la verdad que lo trata de transformar con miren los nuevos candidatos, un candidato del 14% lo mostramos, en San Rafael estamos a cuatro puntos y en realidad el que perdió el domingo fue él. Pero fíjense cómo salió. Salió a tratar de mostrar que no había perdido. Yo creo el, que... El que perdió el domingo fue fundamentalmente sí. cornejo por Sí, usted. sí, porque ustedes vieron, él puso el cuerpo en cada uno de los departamentos. Sí, claro. Sí. Fue a hacer campaña con sus candidatos. Nómbrenme un candidato, no al frente, un uh -huh. candidato que haya pasado el 30%. Ninguno. Y entonces... No, no, está, está claro ahora, la, la pregunta es ¿por qué achacárselo directamente a él? Porque, Entiendo que lo dice por eso porque, de que fue nah, Él fue. A todas él se las, puso la campaña al hombro y fue a, a cada uno de los comunas, municipios claro. y se enfrentó directamente a los intendentes actuales y vuelvo a decírselo, pero salgamos un poco de esto no sí. fue a proponer ideas, porque en serio hubiese sido diferente si tenía otra actitud y ¿saben qué? El mendocino también vota al dirigente que apueste, y es, uh -huh. que creo que salga de la, de la famosa grieta y que apueste al, al vínculo, a generar consensos Cornejo no lo va a generar eso y voy a salir de Cornejo. La diligencia hoy la está pidiendo, ¿sí? La dirigencia lo está reclamando y el mendocino está pidiendo que nos pongamos de acuerdo en cuatro temas importantes. Que por lo menos avancemos y veamos cómo vamos a solucionar el gran problema que tenemos de inseguridad, el problema que estamos teniendo con la educación. Nosotros tenemos una escuela en Maipú que sigue con la burbuja. La pandemia ya pasó. ¿Por qué sigue con la burbuja? Porque no tienen bancos, porque no hay lugar. Hace siete años que en Maipú o no sea, se construye hace una ¿Hace un escuela. sistema alternado de, de, de asistencia escolar? Sí, sí. ¿Hay chicos que están 15 días en su casa? No, hay chicos que están una semana en su casa. Una semana y una semana porque sí, no hay bancos, ¿en sí, donde. Sí, sí, Escuela Zarelli, googleenlo ustedes sí, y lo van a ver. La conozco, aparte, es una semana es y una semana van a, a la escuela. Los, no, los chicos van rotando porque les está haciendo falta un curso y van rotando y se quedan una semana en su casa. Y lo van haciendo como se hacía antes, con las burbujas. Uh -huh. Pero no es solamente eso. A ver, yo he salido a comprar banco porque en algunas escuelas no tienen banco, no tienen banco físico, no tienen espacio para sentarse los chicos. ¿Y lo puso la municipalidad? Con... ¿Sí? Con fondos municipales. Yo lancé el año pasado un fondo de infraestructura educativa para ayudar a las escuelas. Son 40 millones de pesos porque hay escuelas que se vienen a pedazos. Uh -huh. Sin contar que estamos construyendo un edificio sí, escolar con fondos municipales. Porque en siete años no se construyeron. Y si no se construyen escuelas, Ustedes saben que la matrícula escolar va creciendo ¿Y que termina pasando? Los chicos de Maipú se terminan yendo a otros departamentos Y cuando un chico de Maipú se va a otro departamento Ustedes saben que eso está directamente relacionado a la deserción escolar Y nosotros, a nuestros jóvenes y a nuestros niños Los necesitamos en las escuelas, no los necesitamos afuera Pero es una discusión que nos tenemos que dar todos Miren, a ver, y esto lo planteo un gran pacto a la Monclova, sentarnos todos juntos, funcionarios municipales, provinciales, y Suárez lo podría hacer tranquilamente. Podría convocarnos a todos y decir, estos son los problemas que tienen hoy los mendocinos. La gran inseguridad que estamos sufriendo. No lo que dijeron el primero de mayo en la asamblea legislativa, donde parecía que estábamos en Suiza. Realmente lo que está pasando. Hay una inseguridad muy grande en toda la provincia. ¿Qué pueden hacer ustedes los intendentes para colaborar? Miren, nosotros podemos poner esto. Usted, gobernador, esto. ¿Y en Nación qué vamos a hacer? Bueno, este es el compromiso para los próximos cuatro años. ¿Cómo Ahora, vamos a solucionar el problema de la educación? Es, es fácil pedir un pacto de la Moncloa, que por supuesto acá cualquiera de nosotros nos gustaría que lo haya, pero es fácil pedirlo cuando uno viene de un partido que tampoco lo ha pedido y que tampoco lo ha propiciado. Ni a nivel nacional con Cristina Kirchner, ni a nivel nacional Julián, con Alberto estamos, Fernández, estamos, ni a nivel local con los últimos dos estamos, gobernadores. Pero estamos en el momento justo. No, no es así. Mira, yo te voy a mostrar, en el último presupuesto... Suárez tuvo el acompañamiento del peronismo para el endeudamiento para las obras sanitarias. Sí, pero eso es un acompañamiento no, legislativo, no es no, un pacto de la Moncloa. No, pero yo te voy a decir, pero sí hubo un acompañamiento y se generó un acuerdo. ¿Saben quién era la figura que no estaba en ese momento en Mendoza que permitió que Suárez pudiese acordar con los intendentes? Cornejo estaba de viaje. Si Cornejo hubiese estado en Mendoza, no se llegaba a un acuerdo. Yo lo que les digo es, sinceramente, eso Mendoza es, necesita... Es, es difícil de comprobar. No, no es difícil de comprobar, fíjense. No, estaba... no, no, que no estaba, que bueno. no estaba. Yo lo que les digo es, Mendoza necesita... El mendocino no nos, no, no nos quiere ver hablando de políticas, quiere que solucionemos los problemas que tienen la Por diario. eso, por eso, me encantaría o sea, un pacto de la Moncloa. Ahora bueno, digo, también hay que admitir que el, el espacio donde uno está no lo aprovecha No, no, no, pero que el gobernador nos convoque. Estos son los cuatro temas. No es el, el Consejo Económico y Social que convocaron 100 personas. No, a ver, mil. si yo fuera el gobernador... Ya yéndome, como se está yendo Suárez, yo convocaría, esperaría que pasen las pasos a los candidatos de las fuerzas más importantes que pueden llegar a conducir los destinos de Mendoza. Hola. Y estos son los cuatro temas y ¿saben qué? Veamos cómo vamos a solucionar el tema de la inseguridad. Los mendocinos no pueden seguir viviendo, ni el comerciante, ni el que va a la escuela, ni el que sale. A ver, te dicen que la inseguridad ha bajado que lo, las cifras son diferentes en Mendoza, y el viernes mataron a un productor en, en Maipú si ustedes lo saben, Vilca el comerciante de Guaymallén el joven de la favorita que fue que iba a comprar una moto eh, nosotros lo estamos viendo lo que se está sufriendo entonces no tapemos la realidad, veamos cómo lo solucionamos entre todos, miren en Maipú nosotros del municipio en el 2019 se construyó una subcomisaría en Villaseca está cerrada la subcomisaría la subcomisaría de la colonia Bombal también está cerrada Cuando entonces uno, con, sí. la verdad es Che, ¿podemos colaborar entre todos? Sí, pero ese es un tema del que me parece que en la, en la campaña no se debería hablar. Todos deberíamos ver cómo colaboramos, pero de corazón, en serio, porque Matías. los mendocinos nos están pidiendo eso. En materia de educación, Julián, también pasa lo mismo. Tenemos que ver cómo... A ver, no podemos hablar y levantar la bandera de educación si las escuelas están viniendo a pedazos. Si no se construyen escuelas. Y empieza la discusión. No, que construimos, que no construimos. Las escuelas no están. No, cuando yo lo dije, que este era el gobierno que menos escuelas había construido, me salieron a responder funcionarios de Cornejo que lo que habían invertido en infraestructura equivalía a 20 escuelas. Es como que me digan, lo que gastamos en curitas en los hospitales equivale a un hospital. No, las escuelas se tienen que ver porque los chicos necesitan ir a establecimientos... A ver, a establecimientos que estén en condiciones, pero no solamente eso. Yo les puedo hablar en alguna de las escuelas que estamos recorriendo que nos cuentan que la tortita la tienen que partir al medio porque no les alcanzan las raciones para los chicos. Tienen 70 raciones y tienen 140 chicos. O sea, chicos. mandan menos raciones de las que deben... De las que, que, que se necesitan, usted. y obviamente, pero en eso... E en escuelas de Maipú mandan ¿Sí? menos raciones desde la DGE se de los, las que requieren los chicos para comer. Se los digo, no lo Quiero, quiero decirle dos o tres cositas, eh, para sobre todo encarar una pregunta. Respecto a las escuelas y a la infraestructura, lo que dice el suarismo, lo que dice este gobierno es, cuando terminemos vamos a tener más escuelas que algunos de los otros gobiernos. No ni que Jaque ni que Pérez, pero vamos a tener más escuelas, no sé, 16, 17. Hice si ese relevamiento, se puede ir a buscar. Digo, porque ellos corren con la desventaja de tres años contra cuatro de cualquier gobierno con el cual se lo compare. Otra cosita más. No, yo les pido que tomen los siete años, porque este equipo uh -huh. viene gobernándose siete años y medio. Sí. En estos siete años y medio analicen cuántas escuelas realmente se construyeron. Eh, creo que el reglamento que yo hice hablaba de 30 y largos o 40 por ahí. Yo no las veo. yo he escuchado Podemos dirigentes... buscarlo, podemos buscar la nota. Sí, yo he escuchado dirigentes notadas. que dijeron en Maipú se construyeron dos y la verdad que no se construyó ninguna. es más yo recuerdo en el inicio del ciclo electivo del año pasado... ...que anunciaron que en Rodel del Medio iban a empezar la construcción de una escuela... ...y mañana los acompaño para que vean, no hay nada. ¿En este ciclo lectivo. Sí, en el inicio del año pasado. ¿no? Desde el 22. Sí. Pero en la pregunta... en el... No, creo que en el diario uno fue la nota. Eh, ¿Dónde es el lugar? ¿Dónde iban a construir sí. la escuela en Rodeo del Medio. Rodel. ¿Más concretamente? No, lo anunciaron. Bien. Bien. Eh, sigo con eso un poco, porque me gustó esto del pacto... ...o algo quizá menor, pero probablemente productivo para Mendoza... Habló de educación y habló de seguridad, que son dos temas que marcan mucho la Y te doy dos temas más. Bueno, esa era la pregunta, ¿qué más? Salud, sí. Nos tenemos que poner de acuerdo porque yo se los puedo decir, el hospital Metro en Maipú es un hospital que hoy no tiene personal. Es un gran centro de salud. Ellos entonces... dicen que el, el metro y el paro a 100, eh, vuelan. ¿Vuelan? ¿De dónde? Vayan a hablar con los vecinos. Los vecinos han estado haciendo reclamos hasta hace poco. ¿Sí? Uno va en la noche al hospital Metro y a veces no hay enfermero. No es que no hay médico, no hay enfermero en la guardia. Les pido que cualquier mendocino, maipucino se vaya a las 2 de la mañana y vean si encuentran en la guardia algún enfermero. Es como un gran centro de salud, que tendría que funcionar como un hospital. O sea que esto de inversión y funcionamiento correcto del... del... Empece, miren, podemos, a ver, se puede hacer una campaña marquetinera y decir que está todo bien. La verdad que los mendocinos saben que no está todo bien. Lo que tenemos que hacer es ponernos en serio. No, es que es claro que no está todo bien, digo. Tampoco es que uno defienda que esté todo bien, yo digo, ellos están marcando eso. El primero de mayo, el que escuchaba el discurso, estábamos viviendo en Suiza. Uno escuchaba lo que planteaban y la verdad que no tiene nada que ver con la realidad. Pero por eso digo, no hagamos campaña con esto. Nos sentamos, ¿sí? quienes van a ser los candidatos a gobernador que tengan chances. Más los 18 candidatos a intendente o 36 candidatos a intendente y asumimos todos un compromiso.